Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi. Esta es una transmisión inusual. No la anuncié. Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi. Ni tampoco le hice propaganda. Ni salió a la hora acostumbrada. Y yo siempre salía a las 4 y este es las, son las 5 y 14 minutos en Miami. Este, y quería hacerlo así informalmente para hablar con tranquilidad sin la presión de una hora determinada y de un mensaje estructurado porque quiero conversar con ustedes sin ninguna, sin ninguna eh, posición prefijada ni menos aún con un tiempo determinado que deba y cumplir una agenda de temas, etc. La situación eh, venezolana, mis amigos, hay que verla dentro de un contexto que cada día se hace más complejo, porque varios países empiezan a recorrer nuestro camino, que ya hace 22 años empezamos a recorrer, y que terminó por llevarnos a la ruina como nación, y más grave aún que la ruina, es a la hipótesis ya más o menos cierta del de finiquito histórico de nuestra nación venezolana. O sea, Venezuela no va más. Hay quien crea que esta es una afirmación tremenda, exagerada. No, mis amigos, estamos, estamos padeciendo un episodio, digamos, del acabose de la forma de Estado republicano que escogimos hace dos siglos y esa existencia tiene por supuesto una historia previa vamos a tratar de, de hacer un contexto mucho más amplio del punto de vista histórico para que vean la gravedad con la que uno ha percibido la situación actual en la que estamos pero lo Tan grave como lo nuestro es que se inicia en muchos países la misma ruta que Venezuela. Ahí está Perú dando los primeros pininos. Ahí está Chile ante el peligro de recaer otra vez. Ahí está Honduras, donde ganó la candidata de la esposa de Celaya y cuyo primer discurso es de loas a Maduro y a Chávez. Ahí está Nicaragua sepultada hace años, Cuba 62 años ya sepultada y muerta hace tiempo y si sobrevive es por estas raras eh, circunstancias en que nos ha a la que nos ha llevado la llamada dialéctica de imperios, es decir, sobrevive como una reminiscencia de la Guerra Fría. Este, ahí está Bolivia dando pasos acelerados de, de avance y retroceso hacia la misma ruta de Chávez, y Argentina también, de la mano de la, de la Kirchner. este ¿Quedan sano Brasil? Y Colombia, que no puede decirse que esté sano. Colombia tiene sus días contados también, si triunfara la hipótesis de la presidencia de Noel Petros. Este... Quedan, por supuesto, otras naciones de América Central y de la propia Panamá que sobrevive allí con alguna fuerza dada su eh, vinculación al dólar desde hace, desde su fundación misma como una especie de proyección del Estado norteamericano por la vía del canal y que eh, con los acuerdos del canal le dieron bueno, las ventajas de tener el canal bajo, la, el ojo americano, sin la ocupación de la franja de la zona del canal, lo que le evitó seguir padeciendo, ser herida abierta en su soberanía, en su territorio. México es una nación que también ha logrado evadir la hecatombe por su asociación con el mercado común norteamericano, que con Estados Unidos y Canadá la han llenado de industrias de... Maquilas que llaman de proveedoras, pues de la fase final de muchas eh, fases de la industria, del automóvil en particular, de, hay una población importante de bienes de consumo que puede desde Monterrey, desde Mexicali, desde zonas, la zona norte de México, eh, ser una economía relativamente próspera a pesar de las gravísimas deficiencias de México y, bueno, la, el lento caminar hacia esta especie del narcoestado mexicano, donde al parecer se está legalizando, como en Venezuela, el narco lavado. Y al, en las narices de los Estados Unidos, al eh, legalizarse el narco lavado, bueno, hay planes extraordinarios del gobierno del señor AMLO, que ojalá se le cumplan, reindustrializar el petróleo mexicano con grandes refinerías, eh, un enorme eh, aeropuerto para la Ciudad de México, este, varios planes de ese tipo pues, que pudieran dar eh, alas renovadas a una economía, norteamericana, una economía mexicana que depende caramba, mucho, del sistema comercial común con Estados Unidos, de la enorme, pues, enorme tentáculo industrial al interior del propio México que trabaja para esa industria norteamericana, y mira, millones y millones de mexicanos, de los 36, 38 que ya viven en los Estados Unidos, o más, que envían remesas, muchos de ellos, a sus familias pobres en los Estados Unidos, en, en México. Desde Estados Unidos llegan miles y miles de millones de dólares cada mes, este, y eso juega un papel importante. Pero, ¿qué tienen de común todas estas naciones iberoamericanas, hispanoamericanas? Saquemos a Brasil por un momento, porque tiene, además de su propia historia, ligada al reino de Portugal, allá cuando se transformó en república brasilera y dejó atrás la monarquía que se había mudado para Brasil y que bueno, eh, tuvo una historia distinta a la de la monarquía española. Brasil es hoy una potencia industrial de segundo nivel, pero importante en socia comercial de Rusia, de China, de la India, etc., en el llamado BRIC, de Sudáfrica también, y juega un papel importante la burguesía de Sao Paulo, es un importante conglomerado empresarial, la, la, el capitalismo de Sao Paulo, quise decir, que bueno nutre a Brasil de importantes divisas de una economía que aunque tiene serios problemas también sin embargo logra defenderse porque entró al mercado mundial con algunos productos y su vigorosa industria petrolera petroquímica este, su gran industria agroalimentaria eh, les ha permitido pues, una situación distinta a la del grueso de los países de América Hispánica y que a diferencia de Brasil, que es luso-portuguesa o de tradición este, de lo que fue el imperio portugués, habiéndose emancipado como república libre desde el siglo XIX, Brasil sigue siendo pues hoy por hoy una, una especificidad, no es igual a los otros países de América Hispánica. Pero ¿qué es lo que tenemos en común? los países de América Hispánica bueno, quizás les extrañe que diga que han corrido la misma suerte que está corriendo España esto era una sola nación, mis amigos Hispanoamérica con la península española a la cabeza la península ibérica a la cabeza era una sola nación forjada en dos siglos de 1500 a 1700, a finales del 700 y todavía a principios de los 700, bueno, era también una sola nación. Son tres siglos, del 1500 al 1800. Entonces son tres siglos, mis amigos, de organización replicada, de... No de una colonia, eso no es cierto. Históricamente no fuimos colonias, fuimos replicaciones, fuimos provincias de España, del reino de España. Y ese reino fue invadido por Francia y desde entonces, en 1808, se desmembró la monarquía española, después pudo sobrevivir en la península, cuando la independencia de España de las propias tropas napoleónicas, pero este aquí que quedó en la propia península, un régimen cogitranco de una monarquía que oscilaba entre la entre la vuelta al absolutismo o la permisividad, mediante el liberalismo económico, de algunas formas políticas más o menos sobre, sobre, eh, llevaderas Y este... Hubo incluso hasta unos años allí de república, no sin dos guerras de, de pleitos entre las casas monárquicas internas contra los carlistas, y hasta que, bueno, al final una dictadura como la de Franco eh, mantiene el privilegio histórico de la familia Borbónica de reinstalar la monarquía a partir del final del franquismo en 1975-76. Y la transición a partir del 78 que eh, significa para España que vive como una monarquía pero con unas instituciones semirepublicanas porque gobierna este, mediante elecciones que se hacen para elegir unas cortes, una Cámara de Diputados y una en un Senado y una relativa independencia del Poder Judicial... Tienen a la cabeza el rey de España, es cierto, eh, como cabeza de ese régimen donde el presidente es el rey, pero donde hay un gobierno que, bueno, mientras el rey queda como el símbolo de la unidad de España, el gobierno efectivamente gobierna, este, a diferencia de lo que era la monarquía bajo el absolutismo, que habían gobiernos que ponía el rey y quitaba el rey. Esto no, esto es un régimen de origen en las elecciones populares. Ahora bien, nadie puede ya evitar que España vaya a una fractura interna porque las, estas nacionalidades fragmentarias y que quieren destruir España, los vascos, catalanes y un poco atrás, pero ahí existen también los eh, valencianos y los, eh, eh, ¿cómo se llama? Los gallegos no sé si Canarias va a volver a, a las andadas también de un, de un movimiento independentista allí, pero España está al borde de terminar el ciclo histórico que empezó en 1810 en Venezuela, el descuartizamiento de la nación española, porque éramos España, mis amigos. Con la península formamos una sola nación, teníamos una sola moneda, el Real Día 8 y otras denominaciones en oro, que significó que la globalización que hizo, la primera gran globalización que hizo España y que significó el comercio entre Europa y Asia por la vía de atravesar el Istmo Centroamericano, el propio México, o por la vía de, de, de, eh, del sur del continente y voltear hacia el Callao de Lima, que también comerciaba con Filipinas y con China. Bueno, todo ese comercio mundial. Nunca se olviden que había una costa allí en África de también posesión española que significaba que había imperio español en los ¿vale? en tres continentes, en cuatro continentes. En África ese pedazo de este, guinea ecuatorial, en toda América, hasta la, la península, hasta allá, hasta, la, perdón, hasta los límites del Canadá, y Asia también, este, donde ya había pues, las colonias de lo que eran las islas del de Pacífico Sur, y en particular las Filipinas. El Imperio Español fue barrido, el Imperio Español fue barrido, este, y sencillamente no pudo, no pudo sobrevivir para los embates del imperialismo inglés, que fue el que subvirtió todas estas repúblicas y las, eh, y las convirtió en pasto fácil de la anarquía interior, interna. Todo el siglo XIX, manipulado por el imperio inglés, mis amigos... Fueron años sencillamente de progresivo deterioro de la unidad de cada país en particular y de todos en conjunto de la, de la América Hispánica, este, donde eh, bueno, ya no fue posible conservar no solo la unidad este, no sólo la unidad de monetaria y económica, sino, este, sino la. la la unidad política, menos aún. Entonces, déjenme escribir acá para responder una persona que insiste en que le llame. Estoy en programa. Ok. Vieron que ustedes que este, este este programa va a ser así, distendido. ¿no? batiendo esto para que no eh, se molesten en seguirme llamando. Y bien, esa América Hispánica estalló. Estalló veintipico repúblicas. ¿Ustedes creen que eso terminó en el siglo XIX? No, eso ha seguido. Porque a pesar de que nos constituimos en repúblicas independientes, el proceso de penetración de, los, de las contradicciones, de los antagonismos engendrados en los imperios, no cesó de afectarnos. Nosotros en Venezuela fuimos relativamente, digamos, dejados quietos por la fuerte presencia norteamericana mediante la industria petrolera en nuestro suelo, pero México, por ejemplo, siguió eh, asolado todo el siglo XIX y entra el siglo XX con una gran guerra civil. La revolución mexicana fue llamada y la guerra cristera también contra la iglesia. Y no solo eso, sino las corruptelas más impresionantes del partido gobernante, del PRI, y después del sacudimiento estudiantil del 68, viene por fin a estabilizarse dos, tres décadas de gobiernos hipercorruptos del PRI. Y ahora vuelve la propuesta del chavismo a la mexicana con el señor López Obrador, inventando disparates como el de reivindicar el pasado prehispánico cuando todo el mundo, medianamente culto, no, algo culto. Pero ni siquiera algo culto, infiamente culto, sabe que México era una nación de tribus irreconciliables, de la inmensa mayoría sometida a los esclavistas caníbales del centro de México, los mexicas, que dominaban ese gran espacio de México a partir del reino del terror que implicaba la antropofagia, para los, a los vencidos, al que se le llevaba altares de sacrificio y se les comían. Entonces, que no venga López Obrador a falsificar hechos históricos elementales, México lo funda Hernán Cortés y lo funda una gran coalición de tribus que, bajo la égida de Cortés y el mestizaje que ya empezó rápidamente a rendir su fruto, llevaron a la existencia de México como la Nueva España el virreinato de Nueva España, que fue la zona del mundo más avanzada y civilizada en ciudades en el, con alcantarillado, universidades a granel, etcétera, etcétera. Y la lengua, que no solo era la dominante, la lengua española, castellano, castellano aragonés haciéndose lengua española, digamos, con sus modismos también en México, con su eh, mezcla con voces y términos, muchos de ellos, de, la, de las poblaciones indígenas, pero donde hay la obra de España que dota de alfabetos a muchas de esas lenguas y las convierte también en lenguas legítimas, pero bajo la lengua común del español, que era la lengua vehicular de todos. Entonces, eso siguió en, en, en México todavía, hay bolsones de, eh, de crisis mayores, como en el sur de Chiapas, hay una guerrilla de 20 años por allí, hay también al sur de México todas estas microrrepúblicas centroamericanas que son un ensayo así como el reflejo en este siglo de la inviabilidad de todos esos estados. Ninguno de esos estados realmente es realmente viable. Pueden existir allí, mientras no sean objeto de manipulaciones de nuevo tipo, pero están allí por voluntad de llevarlos a la fragilidad de pequeños liderazgos locales que dominaron esas economías y que constituyeron entonces esas repúblicas bananeras esas pequeñas republiquitas sin destino alguno por separado y que están allí algunos con un poquito de éxito como Costa Rica y el, o Panamá bajo la leo norteamericana desde la de separación de Colombia por manipulación de Estados Unidos y el resto, bueno, pequeñas repúblicas inviables que imagínense ustedes saluda hoy en las elecciones de Honduras a ese gran símbolo de la libertad de Nicolás Maduro Imagínense usted para dónde va la pobre Honduras, asolada por el narcotráfico, por la delincuencia masiva de, parece que, 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes y lo vemos entonces a la cabeza, pues, de la delincuencia. Pero es que Venezuela fue eso también. Venezuela no se supo nunca las cifras que llegó la delincuencia desbordada en los primeros años del madurismo en los últimos de Chávez, y la economía fue reventada. Pero eso es para... Me, me fui por allí por la comparación de las cifras de delincuencia, que eso es hoy una especie de, de Haití. La propia Honduras es otro Haití. Y Venezuela, que es, bueno, un Haití que ya abandonó el grueso de todas las políticas chavistas. Porque es bueno que empecemos, compañeros, a pensar con con las realidades. ¿Qué queda del chavismo en Venezuela? Queda Maduro. Queda Maduro. Y el régimen de Maduro, con unas fuerzas armadas liquidadas en sus nueve décimas partes, quedan las UHS, las UHS, la no sé cómo se llaman, las VS, las unidades chavistas, quedan los presos de la Fosforitos preparados para el combate, quedan las mafias regionales, quedan qué más. ...los pranes carcelarios... ...quedan los pranatos... ...que son especie de republiquetas delincuentes... ...que por centenares hay en Venezuela... ...y queda sobre todo... ...una casta hipercorrupta de altos funcionarios... ...que se enriquecieron hasta la obscenidad... ...en asociación con la alta clase media... ...que es su cómplice... ...y con la boliburguesía... ...que es su testaferro... pues ...en tantos negocios... Eh, ...con muchos millones de dólares fugados a tiempo... Y legalizados en España y en Miami, este, una boliburguesía que es mil millonaria. Porque de Venezuela desaparecieron, mis amigos, del funcionamiento de la economía bajo Chávez y Maduro, más de 800 mil millones de dólares. ¿Dónde están? No, fue, no pudieron irse al consumo de los trabajadores de, de Venezuela, ni a la recomposición de la pues toda esa, toda esa cova de que construyeron 3 millones de viviendas, yo quisiera que me fotografiaran 10 seguidas. Amigos, el chavismo desapareció como potencia, eh, ¿cómo se llama?, de propaganda porque desapareció primero las realizaciones del chavismo. ¿Y cuáles eran esas realizaciones? Bueno, una, una gastadera de real en el consumo de, sus, de su clientela y durante 6-7 años, de los 22 que lleva el chavismo, bueno, compraron muchos aparatos eléctricos, eh, compraron motos, compraron este, muchos vestidos y muchos pantalones, embrujines y compraron comida, mucha comida. El que niegue que bajo el chavismo la gente de los barrios comió más abundante sería un mezquino que niega la realidad. Pero el problema es que esa misma gente después se le abandonó hasta llevarlos a la más abyecta hambruna colectiva. Eso es el chavismo también. Pero la obra aquella de la que vivían ufanados de 3 millones no sé cuántos mil barriles diarios, quedan 500 mil barriles. El la destruyeron. Las industrias de Guayana las destruyeron. El parque industrial mediano, regular o ínfimo que teníamos fue destruido en todas las ciudades, particularmente en la zona central del país. Los sistemas de transporte, las vías de comunicación, el grueso de todo eso fue destruido y quedó esta tierra arrasada que administra Maduro y sus funcionarios de alta calificación para robar, porque es lo único que hacen. Ahora, ¿y quién sostuvo a Maduro? La mud la alta clase media con su brazo político, el G4, el Frente Amplio, el, su líder Capelito, su líder en Maracaibo, el, el filósofo señor Rosales, ahora con Borrell que vuelve a... ¿Cómo se llama? El, sí, Borrell, allá en el... No es parte que vuelve a ser readmitido. Amigos, ¿qué es el chavismo sin la Lamut? Es impensable. El régimen es de Maduro y Lamut y chavismo como tal quedó reducido a casi nada. A la familia Chávez que hoy le resulta un poco molesta a Maduro, fíjense qué, qué historias hay de por, de, de, en, el, en el medio de esto. La familia Chávez que se atrincheró en Marina, algo así porque esta es mi gran hacienda, bueno los quieren desalojar y arrinconar y sacar de ahí. Por lo que entonces habrá que pensar en que la crisis que existe hoy en el PCV no es una crisis menor, es una guerra-muerte entre el chavismo tradicional y el madurismo, que es la caterva de Ampone, que detrás de Maduro pretende entenderse con Caprilito, con Leopoldito, con Superlano, este, con Rosales, que ya empiezan a desfilar por Miraflores a agradecer pues, a su majestad Maduro que los ha hecho gobernadores porque eso no son votos los que hicieron esta gente, es la mano, el dedo mágico de Maduro que le ordena a la computadora 20 gobernadores, 18, 19 gobernadores para el chavismo y dos o tres para la oposición. Ese es Maduro el que manda a teclear allí qué votos tiene cada quien, porque los votos son una estafa completa. Ahí habrá votado un millón y medio de habitantes. Me le ponen 4 millones y 3 millones. Esto es inventado, chicos. Hay una abstención superior al 85%. 90% pudo haber llegado. Y los que votaron es porque comen de ese acto. O, definitivamente, idiotas que creen que. Ya va, en el caso del chavista no es idiota, el chavista que va y vota, millón y medio, dos millones que han podido votar, es porque depende de haber ido a votar que recibe o no recibe la continuación de lo que deriva a él de pequeñas ventajas miserables de existencia. En el caso de. En el caso de los muderos, es sencillamente sinvergüenzura sinvergüenzura, de docilidad y de, ¿cómo se llama?, y de aspiración a vivir del gobierno y del Estado, cualquiera sea su precio. El de la dignidad no importa, si no tienen dignidad. Entonces, no sé, no, no crean usted que yo voy a saludar aquí el voto consciente. No, chicos, ahí no hay voto consciente un cipote, ahí lo que hay es una parranda de oportunistas que viven del Estado, quieren vivir del Estado, o vivieron del Estado y que pueden volver a vivir del Estado y que pululan detrás de esas figurillas desacreditadas de la oposición en bancarrota. Muy bien, pero ¿y a dónde va Venezuela con esa dirección de Maduro y esa bancarrota definitiva y total, bancarrota histórica del chavismo? La vuelta a la mut? la vuelta a los gobiernos de la cuarta. No, eso no es posible. A ver, amigo, empecemos a entendernos. Venezuela está en una etapa terminal como Estado y por lo tanto como nación. ¿De dónde viene esto? Esto viene de allá lejos, de cuando éramos España y reventaron los ingleses todo el imperio hispánico y nos dejaron entonces a cada cual, a los Bolívar, a los San Martín, a todos los que quisieron participar de una incesante lucha implacable de sacarse las tripas unos con otros en incesantes guerras civiles a lo largo de todo el siglo XIX, que se calmaron con las dictaduras militares en algunos países y que en otros un poco más avanzados, como Argentina, lograron un régimen de partidos y reformas del populismo, etc., bajo Irigoyen, bajo Perón, y que, bueno, en el posperonismo volvieron entonces por su fuero las tentaciones totalitarias de dictaduras de extrema derecha y de nuevos populistas otra vez con la Kirchner y compañía a tratar de ganar un espacio por la vía de esos sistemas hipercorruptos que ya para nosotros no son ninguna novedad. Amigos, yo no puedo, y es, además sería una pretensión de mi parte, hacer una historia de cada país de América pero sí hay elementos comunes que nos permiten juzgar que históricamente al destrozarse España en América se destrozaba también España allá en la península y ellos siguen todavía en la misma crisis por si acaso dudaban de que aquello terminó no, no, aquello tiene todavía por delante la probable etapa del descuartizamiento de lo que queda de España con la pérdida de Cataluña, países, bueno, llamados países catalanes de Valencia y compañía, y países, ¿cómo se llama? Vasca, Vascongadas, que se iría, y también, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Galicia. ¿Qué puede pasar? A lo mejor no, a lo mejor se quedan unidos, pero con, con pegarlo todo allí. Este, a lo mejor se quedan unidos porque Europa no le conviene una mayor desegregación a otros países de Europa y entonces imponen una limitación de derechos de secesión o de derechos de irse para el cipote cada cual, imponen la unidad del Estado español porque entre otras cosas España existe como gobierno hoy viable porque Europa le picha una buena parte del presupuesto, la deuda, ya España debe mucho más que todo lo que significa el global de la, de la economía española. España debe, pero no sé cuántos ya, más que el Producto Bruto Interno, de un, no sé, un billón de euros creo que debe ya, o más. Funcionará el presupuesto que viene por un auxilio de Europa en préstamo, para este solo año, de mil millones de euros. Bien, ¿cómo le irá a España en los próximos años? No sé, pero ahí está dibujado la destrucción de España. Y respecto a nosotros, bueno, nosotros ya empezamos mucho antes que España a descuartizarnos en el siglo XIX. Nos van a venir a hablar a nosotros de que tenemos algún destino, como micropaíses en Centroamérica, o economías que viven de, su, de la venta de sus materias primas, habiéndose reventado todos los procesos de industrialización, habiendo, por ejemplo, el mismo peronismo que construyó una gran base industrial en Argentina, la destruyó otro peronista, el señor, eh, ¿cómo se llama? Menem. Van a hablarnos de el Chile que Pinochet rescató y lo puso otra vez como una sociedad de grandes equilibrios, con capacidad exportadora, etc. Y hoy está convertido en un pobre país que está amenazado por la disolución interior, por los benditos izquierdistas que vuelven por su fuero para tratar de acabar con Chile. Nos van a hablar de Perú, donde Fujimori in extremis, detuvo la liquidación de Perú mediante la guerrilla de Sendero Luminoso y que devolviendo a Perú del abismo se establece por 25, 30 años una cierta racionalidad económica y viene un loco ahí con un sombrero, sombrero luminoso como se llama este, el tal Castillo Este, un analfabeta a dirigir aquel país a la otra vez a la tronera de la guerra intestina y a la putrefacción mediante un estatismo económico absolutamente obsoleto a reventar las pocas cosas que funcionaban en Perú amigos y no me hablen de Colombia que está en un tilín como dicen gana el petro y se la lleva el, se la lleva el putas como dicen los colombianos se la lleva el diablo buenos amigos nosotros venimos del futuro nosotros ya pasamos por todo esto, lo que amenaza Perú, Bolivia, Colombia, ya nosotros estamos allá y venimos de allá. Ahora, ¿para dónde vamos? Esa es una de las preguntas más complicadas para responder, porque nosotros no podemos obviar que somos parte de una economía global, pero donde la globalización no se trata de que vienen a regalarnos, nuestra soberanía o nuestra independencia económica o nuestra estructura industrial y el consumo solvente de las grandes mayorías populares que coman tranquilas, eduquen y sean sanadas. No, mis amigos. O lo hacemos nosotros o no lo hará nadie en nuestro lugar. No es que nos vengan a auxiliar a nadie, es que tenemos que adoptar un sistema económico y político que nos permita a nosotros salir de este estercolero en que nos metió el chavismo. Si quisiéramos completar una visión de futuro de Venezuela, el futuro de donde venimos, es decir, que ya pasamos por toda la plaga en la que se está metiendo el resto de América, nosotros hagamos de ese escenario que conocemos de, digamos, de sobra la palanca de, de, de, de, para poder salir, la palanca del conocimiento concreto de que nos llevaron a la miseria y a la ruina y a la desocupación masiva, a la delincuencia masiva, a los pranes que nos, que nos llevaron a la destrucción de las fuerzas armadas, que todo eso, mis amigos, ya nosotros lo vivimos y podemos entonces construir algo distinto yo no voy a entrar aquí a filosofar sobre la unidad necesaria del. No, porque todos esos son procesos que además nadie sabe cómo es que vienen lo único que sé es que no son elecciones que gane el filósofo de Zulia o elecciones que gane Caprilito o elecciones que gane Leopoldito porque ellos son nuestro problema Maduro, Capriles, Leopoldo el filósofo, Borges el, todo eso son nuestro problema la solución es sacarlos, sacarlos para volver a tener, por ejemplo, unas fuerzas armadas que le den unidad al territorio, mediante el autoritarismo de una... No, no, no, ya va, un momentico, es que no puede haber un espacio legal de legalidad en Venezuela si usted no le evita, no evita que los malandros manden, que te que se tiene que cepillar, salir del malandraje. El malandro empieza por lo político. Hay que salir de esa casta política. Si no, no hay salida. Entonces vean ustedes el tamaño de las dificultades y las enormes posibilidades que tendríamos de lograr ese objetivo. Limpiar el Estado, rasparle al Estado toda esta casta de malandros de los planes y del pranato militar y del pranato político, del planato financiero o es que ustedes creen. Que el señor Escotet es inocente. O los bancos que quedaron allí a la sombra del chavismo son inocentes. No chicos, son grandes estafadores. Esos son los los acuerdos de Cadivi con el gobierno. Antes fueron los Recadi, compañía. ¿Y ahora qué son? No se sabe, ni siquiera ya se, se tiene noticia de lo que significa. Son depositarios, al parecer por ventanillas secretas allí, de... Dólares nacidos del tráfico masivo de vainas robadas, de dólares, eh, digamos, eh, de que hay que lavar. Y si hay que lavarlo es porque estaban sucios. Este, del narco lavado y de la venta ilegal de oro, etcétera, etcétera. Amigos, ¿cómo es que se reconstruye la economía y la sociedad venezolana? Yo no voy a plantearles la utopía... Tan, tan, digamos, ojalá viable de una América unida como una gran patria que armonice y distribuya las capacidades enteras de Hispanoamérica para devolverle una entidad no solo política, sino también económica y financiera a todo ese continente. Seríamos una potencia, pero esos son sueños, mis amigos, que en este momento son inalcanzables. Salvo que... Estados Unidos entendiera que tiene que asociar a toda América a una reconstrucción del propio imperio norteamericano. Y podíamos marchar gustoso detrás de, digamos, la, la modalidad natural. <coughs> si no veo agua me da a todos. La modalidad natural de nuestra reconstitución debería ser entonces que el imperio americano fuerte nos tome como socios, de surtirle de una cantidad de, de, de, de materias primas, energía, etcétera, y que Estados Unidos a su vez nos dote de una oportunidad de invertir en nuestros países un volumen importante de lo que ahora distribuye en todo el mundo, pero que ha sido empujado hacia su frontera y Trump comprendió eso y más bien, volvía a tratar de retirarse de la arena mundial porque el mercado mundial está quedando en manos de China en por lo menos un 40-50% antes de esta década ante el fin de esta década China va a tener el 50% del, del comercio mundial porque habría producido en su industria para alimentar el 50% de ese mercado mundial o Estados Unidos acomete una tarea de reconstrucción de su propio espacio financiero, comercial, etcétera y nos considera como parte, socia, de ese proyecto de reconstrucción del imperio americano, donde nosotros tenemos nuestro derecho a seguir siendo hispanoamericanos, por supuesto, no se trata de andar de, de lambucios eh, bilingües o no sé qué cosa, no, no, ya vamos, se trata de un pacto de iguales, está bien, ustedes son poderosísimos, pero nosotros tenemos 600 millones, de hispanoparlantes y tenemos además una cantidad impresionante de materias primas y una cercanía geográfica que puede ayudarnos. O ustedes hacen eso, señores norteamericanos, y nos convierten en socios, quizás no inicialmente a todos, a los que estemos dispuestos a ser parte de esa sociedad nueva, o tendremos que buscar en otros imperios quien nos ayude a salir de este atolladero. Entre las cosas que yo más le recrimino a los chavistas es la estupidez, la idiotez histórica de, en lugar de aprovechar las inversiones chinas para reconstruir una base industrial en Venezuela y una fuerte industria petrolera, los piazos de locos estos del chavismo lo que hicieron fue robarse el fondo chino. Treinta y pico mil millones de dólares. Y la pérdida de China como... Mercado natural para enormidad de productos agrícolas, pecuarios e industriales y materias primas, minería, etcétera, que hubiéramos podido vender a China. Bueno, capítulo pasado, ya nos salvamos de China, podían decir algunos. No, hay otros países que están aprovechando los fructíferos de un comercio con una potencia que déjense de inventar, que es, digamos, radioactiva. No es radioactiva si tú te dejas... Este, convertirse en una presa. Pero China es dirigida por un partido comunista totalitario que sin embargo, que necesita, según ellos, para controlar 1.400 millones de chinos que están dispuestos a irse a yugular de las capas pudientes y que han preferido más bien pactar con ese partido que, o pactar no significa que, han, que, han, que se han permitido... So han permitido soportar ese partido porque cada vez incorporan más decenas y decenas de millones de obreros a su industria por año. Y ya van 4, 500 millones de obreros en China, mis amigos. Al capitalismo más inclemente y mala paga, todo lo que usted quiera. Pero es una sociedad próspera que es capaz de tener ciudades no sé, cualquiera de las ciudades de la costa esta, que puede exhibir haber construido 2.000 rascacielos en los últimos 20 años. En lo que eran antes barrios miserables de ojalata son hoy portentosas urbanizaciones de rascacielos. El vigor del capitalismo chino es más que lo que hizo Estados Unidos, Inglaterra y toda Europa en 60, 70 años. Bien, eso está allí para para verlo de frente si usted quiere ver realidades. Bueno, nosotros podemos estar asociados también a ese imperio chino. Y ahí se me acaban la, la, las asociaciones, porque podemos este, aspirar a ser parte de una Europa. Europa está en decadencia también, mis amigos, en decadencia. Nosotros tenemos solo dos opciones, digo visibles que puedan comprar nuestras materias primas mientras nos industrializamos, que es la obsesión que debe tener cualquier gobierno, cualquier estado futuro en Venezuela, y hacer una gran revolución agropecuaria que permita no solo, no solo alimentar nuestra población, sino exportar masivamente. Esa opción es China, y mejor que China, mil veces mejor que China sería que hubiese un cambio de opciones en el imperio norteamericano y que nos asociara a esa reconstrucción del imperio norteamericano que está de capa caída y en retirada. Ahora, si ellos vuelven otra vez a querer tener la iniciativa, ¿ustedes saben lo complicado de todo esto, mis amigos? Que mientras tanto puede venir la otra guerra mundial. Y ahí sí se nos complica todo, porque si no llegamos a ser solventes nosotros mismos y no, no logramos reconstruir el Estado y no logramos reconstruir nuestra economía para emplear y dar de comer a todo nuestro país. Emplear a toda nuestra gente y dar de comer desde su propio empleo privado, no como asistidos del Estado. Bueno, si no es eso, mis amigos, es porque habríamos pasado por una etapa aún más siniestra de la humanidad, donde la guerra... Está planteada como una alternativa. No porque uno la quiera, sino porque es una maldición histórica de los imperios. El, la tierra se hace chiquita para los imperios. Se le puede hacer chiquita a China o Estados Unidos estima que con Europa de aliada debe impedir que China siga creciendo e irían a un conflicto. Razones para ir a un conflicto sobran. Razones para edificar un mundo de paz, y de grandes oportunidades para 2.000, 3.000 millones de desheredados y de hambrientos de este planeta, hay, si hubiera la voluntad, hay cómo solucionarlo. Pero eso ya es un esquema un poco complicado para discutirlo en un programa. No porque no hayan ideas. Yo creo firmemente en que la dialéctica de imperios, no es que crea, yo constato que al explicar las cosas desde la óptica, de estudiar la evolución de los imperios, de la dialéctica de sus antagonismos y de sus luchas, nos lleva a la guerra como una hipótesis más real que nunca, o a la superación de esos antagonismos, superaciones parciales por toda una etapa de, de décadas, este que puede ser nuestra salvación para la especie humana y para los venezolanos en particular. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en los próximos años en Venezuela?, nosotros o salimos de este gobierno nefasto de Maduro, o Maduro, gustoso él, de la mano con esa clase media de alcahuetas, de colaboradores cotidianos, con Maduro de la mano, de capilito Leopoldito, Henry Ramos, Borges, etcétera, y el Guaidó que no puede faltar, de la mano de estos pequeños vagabundos que han quedado al desnudo con el robo de la ayuda humanitaria, el saqueo de lo que pudieron saquear por allí y los bolichicos de gran pulmón financiero, aunque no les da mucho, esos son miserables y pichirros, esos bolichicos, acumulan ah, para ellos, por supuesto una vez que corrompieron el grueso de las actividades donde se metieron, bueno, esos niños bolichicos que son la escoria social de Venezuela y que está allí de mano derecha del régimen madurista, bueno, de la mano de ellos muy poco podemos hacer, compañero. Nosotros podíamos ganar, olvidándonos de antagonismos filosóficos y sobre todo superando esta bendita eh, dilema de chavismo y antichavismo. Nosotros no podemos mantener esos discursos, porque el tema nuestro no es de chavista o no chavista, izquierdista o derechista. El tema nuestro es volver a existir como nación, mis amigos. Es más primario todavía el desafío. ¿Podemos seguir siendo un país? ¿Y cómo seguir siendo un país? Teniendo unas fuerzas armadas que hay que reconstruir y sacarlas del de pantano de la corrupción y de las jerarquías corruptas, narcotraficantes, del cartel de los soles, de, de este bicharraco eh, reverol, etc. Nosotros necesitamos que esas fuerzas armadas Vuelvan a garantizar la seguridad de las fronteras, que la FAR no se coja ya pedazos enteros del Estado pure, este que las la, la guerrillas, estas que les entregó Maduro el arco minero, echarlos a patada del arco minero. Es decir, no, te, no, nosotros no podemos convivir con Hezbollah como realidad geopolítica un día de esto. Amigos, las guerrillas iraníes deben irse a su casa de nuevo. No queremos pleito con una nación y menos a tres mil, a tres mil, a seis mil kilómetros que quede esa vaina. Nosotros Que se lleven sus guerrilleros otra vez para allá esa vaina. A cantarle oas a su Dios y a su profeta allá en sus tierras. Nosotros no seremos jamás una nación islamista. Menos aún entregada al islamismo radical como el que propone el Alzheimer y Maduro. Porque ellos aspiran que nosotros seamos pues parte del mundo islamista radical anti -yanqui. ¿Por qué no se van al carajo chicos y bien si nosotros tenemos no suerte, si nosotros tenemos juicio para salvar nuestro país de esta hecatombe en que la metió Maduro porque hay que ser amigos sinceros hasta los tuétanos, todo esto lo montó Chávez, es cierto pero no lo desarrolló Chávez. A lo mejor Chávez hubiera retrocedido, o cambiado, buscado maneras de evitar este catombe. Pero él dejó, de la gran torta que dejó, dejó los artífices de cómo seguirnos metiendo en esta porquería. Y dejó a Maduro. Claro, como la luna clara llanera, pido que voten por Maduro. Dejó el CNE que lo elegiría y dejó las instituciones y la venalidad de los altos mandos militares que consagrarían que Maduro debe ser el pajuato este que dirige esta nación, que lo supera, pero Dios mío, hasta el último de los profesionales sería más capaz que este piazo de loco y sin embargo ahí está el piazo de loco. Ya va para nueve años que ella lleva. ya lleva. Claro, si es que los cómplices de él no son los chavistas, es la... Es la llamada oposición, y la alta clase media, y también sus banqueros. Los banqueros, el, el por favor, no se olviden de Vanesco, no se olviden del sistema bancario venezolano, no se olviden de los industriales que sobrevivieron, digamos, vendiéndole su progenitura, no se olviden de los comisionistas, no se olviden de los dolarizados antes de Maduro. Por fin entendió Maduro lo que le aconsejaban los de fedecámaras dolarizados y terminaron dolarizando y fedecamarizando el alto gobierno. Hoy tenemos entonces una bosta de gobierno de lo peor de Venezuela, el fanatismo locoide de unos enajenados mentales que se creen liberadores de nuestro país y herederos de Chávez y una burguesía venida a menos y convertida en lacayos y secuaces de esa izquierda. ...que gobierna Venezuela y Cuba... ...porque ellos son procubanos también... ...como si fueran pocas nuestras desgracias... ...asumen la desgracia... ...de los pobres cubanos... ...con 62 años de esclavismo... ...al sistema fidelista... ...amigos... ...¿qué perspectivas tenemos en Venezuela? ...no tenemos ninguna... ...si no le dan una patada en el cielo a la boca... ...a este loco el cipote de Maduro... ...tiene que ser echado del poder... Y cuando a mí me hablan de que hay una crisis interna en el chavismo, ¡carajo! ¡Por fin! ¡Por fin! Porque es que entre las hipótesis, las muy escasas hipótesis que existen para que termine este gobierno, hay dos chances solamente. Uno, que una presión norteamericana, no me la quiero imaginar, determine que esta gente sale de la, del escenario. Y la otra es que una crisis interna favorezca una irrupción de un liderazgo militar que diga, vamos a parar esta locura y vamos a reconstruir el país como Dios manda! Y entonces nos acojamos a un liderazgo fuerte por varios años que emprenda la reconstrucción de la economía nacional, la reconstrucción de la cultura nacional, la reconstrucción de las instituciones que en todos los ámbitos ha destruido el chavismo, porque el chavismo es como una especie de, de langosta masiva que ha arruinado todos los intercicios de la sociedad venezolana, su industria, sus materias primas, su biografía, su petróleo, sus minas, su sociedad, su su educación, lo que han hecho con la educación venezolana, mis amigos, con su sistema de salud, con su sistema escolar, con su sistema comercial. Pero Dios mío, ¿qué más van a destruir? y acabaron con todo, como el barbarazo el barbarazo Maduro debe salir del poder si lo echan los chavistas, perfecto perfecto el que quiera hacerse de un espacio histórico en Venezuela, digamos de de meritoria de meritorio reconocimiento porque terminó con la desgracia del gobierno madurista bueno, le sobrarán le sobrarán quienes puedan aplaudir sus acciones. Yo abogo directamente por tal eventualidad sacar a Maduro cuanto antes y a sus socios de la MUD, los alcahuetes de la alta clase media y de la boliburguesía, que son su soporte económico y su soporte mediático, porque ellos tienen un soporte mediático unidos al progresismo mundial, a este grupo de Puebla, a los izquierdosos, etcétera, que son una plaga que nos cuesta dinerales, como el Partido Socialista y el Podemos de España, alimentado por los dólares enviados por Maduro, y las campañas de Colombia, qué sé yo, eh, o las guerrillas colombianas que todavía viven gracias al Estado venezolano. Bueno, mis amigos, ese futuro de Venezuela yo lo veo, si es que podemos verlo, sin el madurismo en el poder. Ahora, respecto a los imperios, ¿va a Estados Unidos a reconstruir su espacio en el mundo entero? ¿Va a evitar una tercera guerra mundial y va a lograr reconstruir con los aliados que pueda en un mundo que ya se le hará cada vez más difícil a cada uno de los imperios mantener su espacio, ellos pueden, a punta de amenazas mutuas, de que pueden exterminarse con su potencial atómico, pueden eventualmente lograr una especie de armisticio, de quédense quieto cada quien en su zona. Nosotros pudiéramos ser de la zona Yankee y salir beneficiados de otro tipo de relación positiva para nosotros por parte de los Estados Unidos como socios. No es viable. El mundo entra en una vaina rara dominada por China. Bueno, nosotros podemos entendernos con China. ¿Cuál es el problema? Si nos respetan nuestra identidad de país católico, de país fundado sobre tradiciones de familia y de propiedad privada, nosotros podemos ser parte de una, de una nueva manera de convivir en el mundo entero. ¿Está eso planteado? Después de una abdicación total de Norteamérica ¿por qué no? si Estados Unidos no abdica se defiende y como gato panza arriba logra reconstruir un espacio geopolítico para su imperio nosotros somos del, de los primeros chicharrón de los primeros chicharrón perdón somos el primer chicharrón de una reconstrucción del espacio norteamericano en esa economía mundial Amigos, son muchas cosas que hay que ir analizando. Pero estamos aún a tiempo de no dejar perder nuestra nación y nuestro estado. Estamos en vía de perderlo todo. Aún podemos evitarlo. Acabar con el gobierno de Maduro es la primera de nuestras elementales tareas salir del gobierno Maduro. Ya podremos pensar en cómo ir reconstruyendo la Venezuela que todos queremos. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi.